Bueno, en este video vamos a empezar con las planillas de péndulo. El primero que le voy a explicar es que el péndulo es una herramienta para detectar todo tipo de anormalidades, tanto en el organismo como en la tierra y en la, las cosas que, que sean. Porque todo tiene su nivel energético. Este es el biómetro global y se utiliza para medir la energía de todas las cosas que puedan ser comidas o herramientas o materiales, por ejemplo, Voy a poner a medir mi collar, que es una, una turmalina con un, con un colgante de San Benito. Y con mi péndulo le voy a preguntar el nivel energético de este colgante. Lo importante es siempre tener una posición relajada, el péndulo siempre se va a mover solo y nos va a educar algo preciso. En este caso puntos de energía vital, energía emocional y energía espiritual, 21 unidades de móvil. Significa que este tiene una energía superior a en la que tiene una persona. Que tiene de 6.000 o 8.000 eh, V, Las personas tienen un nivel de vibración de acuerdo a su salud. Una persona saludable está entre los de 1.500 y 8.000. Y puede vibrar un poco más arriba de según su Energía profesional, la energía que, que tenga. El péndulo es una gran herramienta para preguntarles sobre el destino. Sobre nuestros sentimientos positivos. Nuestros sentimientos negativos. los problemas emocionales, culpa, rabia, ira, rencor, traumas, la compatibilidad de relaciones, para averiguar sobre nuestros chakras y el estado que tienen, si están bloqueados o no. Para las enfermedades, en radiestesia se utilizan mucho para el averiguar de las enfermedades. También del espíritu, la limpieza del aura, saber si tenemos trabajos de santería, saber si tenemos problemas de columna. Para saber en detalle qué son los que las entes y las que nos estén molestando. Para saber los problemas que tengamos físico, las alergias, nuestra misión de vida. Esta planilla habla sobre nuestra encarnación. La labor que nos toca, el sexo que nos toca, por qué lo cambiamos. Nuestra posición social a la que estamos destinados. En este caso, esta habla de la terapia adecuada que debemos seguir. El cuarzo adecuado. Y de geobiología hay distintas planillas que detectan incluso las anormalidades. Y en este caso esta es una brújula. El este está para allá. Y el norte y el sur. Y el este. Entonces vamos a poner. Para saber dónde está el este. Me traen que yo. No lo muevo, porque mi mano tiene que estar en una sola posición fija. Y entonces esperamos que el péndulo se empiece a mover y empiece a marcar. Siempre hay que estar calmado y en una posición eh, cómoda que nos permita no mover el péndulo para que sea lo más preciso posible. Esta planilla es para sacar el arcano del día. Estamos en el día viernes. La estrella. Viene con buena energía el día.